Dice de alguien que nos pidió dos veces ser presidente y a la tercera ya se las dimos. Digo, le dimos la presidencia. O sea, hay que insistir también, digo, se vale. Sí pasa, sí pasa. Mira, yo no sé si sea cierto eso de que a lo que huele sabe, pero estoy dispuesta a comprobarlo. Angélica Boyer, llámame, es por la ciencia. Por favor, échame así. Se sin... va a enojar Bárbara allá? de regina, ¿eh? Oigan, como bien sabe, los adultos mayores del país ya están siendo vacunados, pero hay algunos que no quieren porque son demasiado tercos. ¿Neta? Es el caso, por ejemplo, de Juan Gabriel que dice que ya no la necesita? Y pues, ¿cómo alegarle, vea? <risa> Ahorita estamos con un asunto de salud mundial, que Ajá. es ese asunto del COVID o la COVID. El señor Juan no, no, Gabriel. No se, quiere, no se quiere vacunar, señor Infante. ¿Qué? ¿Qué? No se quiere vacunar. Cónsalo. Mándenle un, un recado para él y pues yo se lo reenvío. ¡Puras mentiras! Es que todos saben que Juanga jamás le sacó un piquete. <risa> ¡A ninguno! Jamás. Pero ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué bueno que Juan Gabriel no se la quiera poner. ¿Qué tal que le hace una mala reacción y se nos vuelve a morir? ¡No! No. De todos modos, todavía no le toca la vacuna, Juanga. Según el plan de vacunación, van a empezar a ponérsela a los fallecidos el 2 de noviembre. O sea, todavía no calificas, Juanga, espérate. El 2 de noviembre. Piénsalo bien. Eh. Bueno, pero que esté muy tranquilo porque algunos médicos dicen que casi todos los muertos son asintomáticos. Así que no hay de qué preocupar. Hace sentido, hace sentido eso. Mira, sabemos que esto es falso. Porque si estuviera vivo Juan Gabriel, ya habría ido a Miami a que le dieran el piquete, como sí. Pepillo, que va cada fin de semana. ¿Qué? Pregunta seria. Cada día. Entonces, podemos concluir que...